mira collie la idea de la gestión de banca es así que tú tengas una banca de 100 por lo menos y la dividas entre 100 y entonces tendrás 100 unidades de uno. entonces dependiendo de la seguridad que tengas en el partido utilizas entre una unidad y tres unidades para hacer entradas apostar en él eso es todo aunque también hay otro sistema que es así agarran verificas varios partidos eliges entre esos el que más te guste y solo haces una apuesta al día y pronto se acabó.